servidor público universitario, servidor público también eh, público, que ha combinado eh, lo jurídico, con, eh, interactuando desde esa parte, en temas del deporte, en temas de salud, en temas hospitalarios, y eh, una versatilidad, ahorita veremos su semblanza, pero eh, él eh, tiene un obstáculo en su carrera, Haberse atravesado conmigo y hacerse mi amigo. ¿no? Y entonces puedo presumir que es mi amigo Alejandro Fernández Varela, un gran universitario, vuelvo a repetir. Eh, Alejandro es, es egresado de nuestra querida Alma Mater de la Facultad de Derecho Campus CEU y como decía yo, en el servicio público se ha desempeñado pues, en diversas ¿Qué? entidades como gobernación, donde fue secretario técnico del subsecretario de gobierno. Déjenme decir que nuevamente ahí tuvimos la oportunidad de compartir también con un gran jefe, ¿no? Y en la Secretaría de Gobernación, ahí interactuábamos. Asimismo, pues en la Secretaría de Salud, donde yo decía, ha interactuado con estos temas, siempre ligado a la medicina desde sus orígenes, desde que nació, eh, por una institución de esta universidad y de una institución médica que es don Héctor Fernández Varela, su señor eh, padre. Bueno, en la Secretaría de Salud, pues nada menos que fungió como secretario particular del subsecretario eh, de Coordinación Sectorial, director de procedimientos y convenios en la propia secretaría, y fue director de Coordinación y Desarrollo pues, contra las Adicciones, algo tan importante como hoy la actividad que desempeña de eh, promocionar el deporte, precisamente eh, eh, pues en este tema también de prevención eh, ligado a estos temas. Eh, 2004, eh, pues ingresa a esta universidad nacional, ocupó el cargo de director general de asuntos jurídicos, ahí interactuamos, mi querido Alejandro, eh, director general de atención a la comunidad universitaria, director general del deporte universitario, que es actualmente lo que desempeña, que es una actividad bellísima, bellísima, eh, pues es catedrático en la Facultad de Derecho, en temas como teoría, bueno, en materias como teoría del Estado, teoría del derecho, garantías constitucionales, derechos humanos, y, y una muy bonita que es la cultura de la legalidad. Ha publicado libros coordinándolos, siendo de su coordinador editorial o compilador, desde luego coautor, y en diversos manuales ha participado y capítulos en obras colectivas. Y pues interactúa y no se aleja de, de su sector de la abogacía, y que está presente en toda su actividad, y forma parte de muchas asociaciones de abogados y también del deporte. Eh, por ejemplo, la Asociación Nacional de Abogados, el Colegio de Abogados de México. La Barra Mexicana de Abogados, la Asociación de Abogados Litigantes de la República eh, Mexicana, la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico, Asociación Mexicana del Derecho Sanitario, Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Mexicana de Hospitales y, bueno, pues nuestro querido Club Universidad eh, Nacional AC, los Pumas, como no te voy a querer, diría el cántico eh, para la universidad, en el cual además ha sido consejero y secretario del Consejo Técnico Deportivo de nuestro equipo, del equipo Pumas. Ha sido juez en rondas internacionales de concursos que se celebran en la Corte Penal Internacional, pues nada menos el, eh, este derecho universal eh, que no tiene fronteras y que las naciones se, se asocian y convienen para que eh, conductas eh, graves y de lesa humanidad pues, eh, no queden en la impunidad. Y bueno, hay esta instancia en el sistema de derechos humanos internacional. Ha tenido eh, distinciones como la Cátedra Extraordinaria Jesús Rey ceroles eh, por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM y ha recibido la distinción como profesional de la vida jurídica nacional, que otorga eh, la Legión de Honor Nacional de México, donde somos eh, legionarios también. Eh, Rubén eh, Pérez, que es eh, profesor de la facultad, comisionado aquí al programa, lo es también, igual que el secretario académico que aquí nos acompaña, Ismael Eslava, eh, es también legionario. Y bueno, pues eh, al programa universitario nos da mucho gusto que hoy nos ayudes, colabores, eh, pues hablándonos de la importancia que tiene la actividad que desarrollas, Alejandro, eh, lo que significa el deporte en la formación de las y los eh, jóvenes, lo que significa el deporte para el desarrollo personal de las personas, eh, lo que significa pues, eh, pues las opciones que la UNAM brinda a sus alumnos, a, su, a sus alumnas, eh, mi primer clase, yo siempre les digo, díganme qué es la universidad, cómo ven la universidad. Y, y concluimos que la universidad no se reduce al aula o a la facultad donde participamos, va más allá. Por ejemplo, eh, cito que la UNAM tiene eh, 25 museos, por lo menos, al menos en esa cuenta me quedé, que son de las y los universitarios, es decir, de, y, y de la de sociedad en general, pero tienen una ventaja quienes estamos en la universidad, pues, de tener la accesibilidad más inmediata. Y, pues, eh, bueno, en el deporte, ya nos hablará Alejandro, pues, de la versatilidad de las opciones que tienen las y los jóvenes para, y las y los académicos para, eh, pues, desarrollarse en el aspecto eh, del deporte. Alejandro, pues, con esa introducción, le dejo la palabra a Rubén, que él moderará eh, esta charla y, y, y te quedo muy reconocido nuevamente por muchas cosas, pero eh, ahora en esta en particular. Y te mando un abrazo cariñoso y solidario. Muchas gracias, maestro, por esta muy, muy completa introducción y semblanza de nuestro invitado del día de hoy, pues don Alejandro reitero, es un honor para el programa Administrativo de Derechos Humanos tenerte hoy en esta, en este conversatorio, y bueno, pues, creo que sin mayor preámbulo, pues, te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad, el el honor es, es para mí, estoy eh, muy agradecido por esta invitación eh, que me formulan a, a compartir con ustedes eh, algunos efectivamente, eh, datos sobre lo que hacemos en la universidad en pro del, del deporte y en algunos otros aspectos, pero antes que nada sí tengo que hacer algunas precisiones de la eh, muy vasta introducción que hizo mi jefe eh, eh, Luis Raúl González Pérez es efectivamente un, un gran gran amigo compartimos hace muchos años éramos muy niños todos este, desde gobernación efectivamente, pero pero fue mi, mi gran jefe en esa eh, posición que ocupé en la universidad en su momento, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, eh, Luis Raúl, eh, eh, era el abogado general, un gran abogado general. No quiero decir que el mejor que ha habido, porque algunos otros queridos amigos eh, se se pondrían celosos, pero, pero así lo pienso y así lo siento, entonces, eh, muchísimas gracias Luis Raúl, jefe querido, eh, Rubén, y, y por supuesto a mi querido Ismael, en esos mismos tiempos estábamos, eh, éramos vecinos nada más de, de edificio y nos separaba un piso pero mil proyectos conjuntos y fueron tiempos complejos, eh, pero que tuve la oportunidad de aprender de, de ambos y, y que Hicimos siempre nuestro mayor esfuerzo por la universidad y, y salió avante la universidad como como siempre lo hace. Pero es es gracias eh, eh, de verdad en este reconocimiento a Luis Raúl y a, y a Ismael eh, por la cercanía, amistad. Y, y siempre yo le digo a, a Luis Raúl jefe. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Rubén, mil gracias por considerarme. Y bueno, si me permiten, no sé si se pueda, creo que sí me van a dejar eh, compartir. Pantalla para irme aquí apoyando un poquito en estas presentaciones de lo que del tema que me, que me comentaron pudiera eh, hablar un poco el, el día de hoy sobre el ejercicio del derecho humano al deporte en la UNAM. Eh, como bien lo señaló eh, eh, el licenciado González Pérez, es fundamental para la universidad en esta gran casa de estudios. Eh, la mejor de, de nuestra nación y de, y de, de Iberoamérica eh, eh, la formación integral de sus alumnos tanto en aspectos eh, culturales como en este caso en los aspectos eh, deportivos que, que tiene su comunidad la oportunidad de formarse integralmente y un poco en algunos eh, dar algunos antecedentes de, de, de, de en qué lugar está situada la universidad, en este contexto de los derechos fundamentales que, eh, que se establecen en nuestra Carta Magna, en particular en los artículos primero, eh, tercero y cuarto, así como el, como el eh, 73, eh, eh, específicamente en el artículo cuarto, por supuesto, en el párrafo decimotercero tercero, hacer la referencia a este derecho fundamental que... Que se establece a que todas las personas en nuestra nación tienen derecho a la cultura física y a la práctica del, del deporte, que es una eh, eh, reforma, una incorporación eh, eh, reciente, digamos, ¿no? Es, es de las últimas incorporaciones, como lo vemos en este artículo eh, cuarto que tuvo nuestra Constitución, de establecer este derecho. Fundamental, este derecho humano fundamental de establecerlo ya como una garantía constitucional eh, del acceso a, a, a, a toda la población de tener una cultura física la práctica y la práctica del, del deporte. En este sentido, también eh, eh, las, la, la ley reglamentaria, digamos, de, de este párrafo decimotercero del artículo cuarto constitucional, que, que lo es la ley general de, de cultura física y deporte, eh, no es una ley federal, sino una ley general, lo cual nos da esa atribución de distribución de competencias, lo cual es muy eh, oportuno para las intervenciones que realizan tanto las entidades federativas e inclusive las, las la, la, en el orden municipal, como eh, algunas eh, instituciones, partes de la sociedad mexicana, como lo es el, nuestra casa de estudios, ¿no? Existe también, por supuesto, el reglamento de la ley general y las leyes estatales de cultura física y deporte. Y entonces, en esta ley eh, general de, de cultura física y deporte, al dar la, la oportunidad de, de, de esta aplicación concurrente para para, para distribuir las competencias entre las eh, entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, así como con los sectores social y privado, es que la universidad eh, tiene esta integración eh, de una manera muy, muy específica e importante para, para nosotros. Esto es que eh, en realidad eh, la universidad Nacional Autónoma de México forma parte del SINADE, eh, es el Sistema Nacional del Deporte. La UNAM tiene una, una silla, un asiento en este Sistema Nacional del Deporte que lo integran las 32 entidades eh, eh, federativas, eh, por supuesto la, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y por alguna razón está así en la ley, pero eh, no está actuando a, ahorita como, como entidad deportiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su momento el, el IMSS eh, eh, tenía una muy fuerte inversión en, en su estructura para la promoción del, del, del deporte. Pero sí, entonces, la, las, tanto nuestra casa de estudios hermana del Instituto Politécnico Nacional, como nuestra casa de estudios, formamos parte de este sistema nacional de, de, de cultura física y deporte. Y esto nos da un lugar pues muy importante que nos permite, eh, eh, inclusive en el ámbito eh, de la educación superior en nuestro país, pues eh, pugnar en esta en esta silla en estas reuniones del, del, del, con, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por eh, el impulso al deporte universitario eh, de manera específica y, y, y respaldados por todas las instituciones de educación superior sean públicas o privadas de nuestro de nuestro país entonces esa importancia que adquiere la UNAM eh, tiene gran relevancia para nosotros para est lograr esta representación e insistir en la importancia de, de, de la promoción del deporte eh, ante las eh, autoridades responsables del mismo en nuestro, en nuestro país. Asimismo, el, el, el, el SINADE que les, que les comentaba nos, nos integra y el SINADE en forma ampliada ya sesiona con todas las federaciones eh, de deportivas nacionales. Esto es eh, la Federación Mexicana de Taekwondo, la Federación Mexicana de Gimnasia, la Federación eh, Mexicana de Natación, eh, la de Baloncesto, etcétera, ¿no? Todos los deportes eh, eh, que, que se practican en nuestro país y que están así reconocidas por la CONADE también forma parte de un del SINADE eh, ampliado, digamos, complementario que es quienes nos reunimos al menos tres veces al año para, para tratar de, de encauzar las políticas nacionales del, del deporte. Hay muchos deportes que no están representados en virtud de que no han logrado eh, algunos de los requisitos que les comento que para conformar una federación eh, de un deporte específico que, que reconozca el Estado a través de la CONADE, eh, se requiere que haya una eh, asociación de ese deporte en por lo menos seis entidades federativas, eh, que exista una federación mundial que tenga los lineamientos básicos de, de esta integración eh, y reunir ya otros requisitos un tanto más administrativos. Entonces, no todos los deportes que, que se puedan practicar en nuestro país tienen una federación reconocida, eh, y lo digo de esta manera porque nosotros mismos tenemos practicamos en la universidad deportes que, que, no, que, que, que, que no están formalmente eh, eh, federados todavía, pero que inclusive en otros casos hemos logrado eh, con nuestro impulso, hemos sido los promotores para que algunas federaciones se reconozcan. De ejemplo, recuerdo ahorita en este momento, eh, hace poco más de un año, logramos que un deporte que se llama Ultimate, que seguramente conocen, a lo mejor no por ese nombre, porque suena re, este, rimbombante, pero el Ultimate es el, el, el frisbee, el disco volador, ¿no? Con, con ciertas reglas tiene, eh, es, se trata de un juego muy interesante que, la, que, que, que es de especial interés para, el, para la universidad por un concepto. El Ultimate en la universidad, para empezar, es un deporte económico, el frisbee no es caro, eh, lo podemos practicar en, en, muchos, en muchos lugares, en muchos de nuestros campos, tendremos las, las instalaciones suficientes para practicarlo. Y tiene una característica que nos encantó. Eh, no existe eh, jueceo y arbitraje eh, de un tercer. El y el o arbitraje del partido que se, que se lleva efecto es entre ambos equipos. Y de hecho, uno de los reconocimientos en cualquier torneo de Ultimate es cuál fue el equipo eh, que mayor una honorabilidad tiene. ¿no? Entonces, este um, componente ético que, que, que tiene esta disciplina deportiva ha sido muy, muy importante. Entonces, luchamos por, por, por la creamos nuestra asociación, convencimos a otras entidades operativas de que crearan sus asociaciones estatales. Y ahorita, pues ya está eh, la Federación Mexicana de Ultimate reconocida, en la cual formamos parte, ahí tenemos, eh, formamos parte de la mesa directiva, pero es estos casos que en los cuales la universidad eh, se convierte en un impulsor del, del, del deporte reconocido en nuestro país. Eh, en fin, eh, algunas. Eh, de los de los de los establecimientos que, que señala el reglamento de la ley general de cultura física algunas la, de las atribuciones de las de las asociaciones deportivas nacionales que son las federaciones al nosotros en la universidad ser eh, considerada como una entidad deportiva es decir como si fuéramos Aguascalientes o Zacatecas nosotros tenemos la facultad de crear nuestras propias asociaciones de esos deportes como lo comentaba eh, hace unos momentos, en, en el caso del Ultimate, que inclusive sirvió para crear la federación. ¿no? Entonces tenemos eh, esa gran posibilidad de establecimiento de, del deporte y de, de, del, del impulso de diversas disciplinas para no quedarnos precisamente en las disciplinas olímpicas que en algunos casos, que por supuesto las tenemos, pero que en algunos casos su práctica es más compleja y, eh, la intención siempre en la universidad será eh, de movernos, ¿no? Lo, el, el problema que tiene nuestro país, del cual nos escapa la, la universidad, finalmente, es que eh, el sedentarismo es, eh, tiene indicadores muy preocupantes y necesitamos mover a la comunidad. Y, y, y logramos más fácil mover a la comunidad dando un abanico de opciones eh, más grande de deportes que pudieran ser del interés de, de, los, de, lo, de los alumnos y no solo de los alumnos, nos interesa mucho también, por supuesto, en la, la, la activación física de nuestro personal académico y administrativo. En, en la organización nacional, también la Confederación Deportiva Mexicana, que depende su importancia un poco de de las relaciones políticas que, que, que se establezcan eh, al interior de la CONADE, por ejemplo, eh, ahorita está con un trabajo eh, más o menos eh, formal, pero en otros momentos eh, hay separación de CONADE y CODEME, eh, eh, lo mismo que con el Comité Olímpico Nacional, lo hemos visto en, en algunos procesos olímpicos que la se distancian o, o que en algunas ocasiones trabajan bien. Pero bueno, la Confederación Deportiva Mexicana agrupa a todas estas federaciones, inclusive a las que no ha reconocido eh, la CONADE, y la Confederación Deportiva Mexicana también nos dio, eh, eh, eh, desde el 61 y el ratificado en 95, eh, la, el reconocimiento como entidad deportiva. Ellos también nos consideran, al igual que CONADE, como una entidad deportiva. Eh, deportiva para todos los efectos. Es decir, que también están reconocidas todas nuestras asociaciones eh, deportivas universitarias eh, en, ante la ODM y con ello eh, la participación de nuestros deportistas que forman parte de nuestras asociaciones en las competencias torneos eh, federados y en las competencias torneos internacionales. Esto fue un poco, eh, un poco el marco jurídico de este eh, trascendente eh, eh, derecho humano eh, transquito ya como fundament fundamental en nuestra, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, y, y un, un, me permitiría entrar un poco al, al, al, a, lo que es, a lo que es el deporte en la UNAM. Y la verdad es que el deporte en la UNAM es muy importante, eh, eh, fíjense, proporciona esta identidad de orgullo a los universitarios, pero muchos de, de, de, de, de los aspectos que nos identifican como universitarios, como, como con este orgullo y pertenencia, lo, los, los trajo a la universidad el deporte, no el puma, el, puma, el moto de, del, del puma lo trajo el fútbol americano a través del del coach Roberto Tapatío Méndez, él consideró que los universitarios por su por su garra, por su espíritu, por su destreza, eh, eran, éramos los Pumas, eh, lo mismo, eh, los colores de la universidad, que identifican a la universidad, el azul y oro, eh, lo trajo el deporte, lo trajo de igual forma el el el, el, el fútbol americano, eh, que nosotros nos Trajimos esos colores, eh, cabe mencionar, de quien trajo el fútbol americano a la universidad en 1927, eh, que de la universidad de Harvard. Nosotros trajimos eh, los, los los colores, no, perdón, de ay, jefe, si puedes me ayudas ahorita, me se me fue la onda, pero pero pero ahorita les digo la universidad, perdón, me estaba pensando en Harvard hace rato, pero no. Por supuesto eh, que no, pero ahorita, ahorita les digo los colores, seguramente ustedes lo saben y me corregirán. La Goya también, por supuesto, con ese origen que, que, que nos eh, denota al, al llamado a que fueran al, al Cine Goya cuando era el, el campus de, en el centro histórico de nuestra ciudad, eh, pero que se utilizó en los juegos eh, representativos de fútbol americano eh, en el estadio, lo mismo el himno deportivo lo, lo crearon en fútbol americano y en 1979 más o menos eh, los propios jugadores de fútbol americano y sus autores por supuesto eh, le digamos donaron, le permitieron a la, a la universidad que el himno deportivo no fuera del, solamente el fútbol americano sino que fuera el himno deportivo de la universidad eh, en, en este caso y entonces en cualquier evento eh, eh, cantamos el himno deportivo en cualquier, eh, en cualquier competencia o torneo en los que participen nuestros, nuestros Pumas, eh, alumnos y bueno, por supuesto también nuestros Pumas de la, de la Asociación Civil del Club Universidad Nacional. Ya habíamos hablado de la importancia que adquiere eh, eh, para la universidad. La formación integral de sus alumnos para generar eh, eh, profesionistas que, por supuesto, eh, que con su conocimiento sean muy útiles a la sociedad, pero con principios y valores que, que el deporte es un, es un valor por sí mismo que, que otorga otros valores de trabajo en conjunto, de disciplina, eh, de honestidad, en fin, van, van de la mano con muchos valores. La Universidad de, tiene unas instalaciones eh, maravillosas deportivas que los invitamos, por supuesto, a conocerlas. Aquí estamos viendo algunos, nuestra querida alberca olímpica, el frontón cerrado, el, el, eh, este es el, eh, nuestro podio de, de, de, lucha, de luchas asociadas y el, el estadio Roberto Tapatío Méndez por abajo. Toda esta la infraestructura deportiva, tan solo en, el, en Ciudad Universitaria, ocupa 520 mil metros cuadrados. Son 52 hectáreas de instalaciones deportivas, 140 instalaciones deportivas eh, ocupan eh, estas, estas instalaciones. no. Nuestro maravilloso estadio olímpico, sede de Juegos Olímpicos, sede de Mundial de, de Fútbol, nuestra alberca olímpica universitaria también fue sede... De, de, del waterpolo en los Juegos Olímpicos de 1968, pero igual ha sido sede de centroamericanos, panamericanos, y es la alberca eh, más grande del mundo en una institución eh, educativa. Tiene eh, seis y medio millones de litros de agua, lo cual también adquiere una problemática eh, muy grande en su mantenimiento, conservación y, sobre todo, alcance de la temperatura que la norma establece para para, para nadar, ¿no? para, para, para practicar el deporte entonces bueno eh, eh, son inversiones enormes que hace la, la universidad para su mantenimiento y que por eso siempre invitamos a la comunidad ahorita por ejemplo eh, a partir del próximo lunes eh, ya vamos a, a, a abrir para toda la comunidad nuevamente el uso de la, de la alberca universitaria eh, yo sé que Ismael siempre ha tenido ahí su credencial. Eh, ya vamos a renovar eh, las credenciales porque estuvo en un periodo, aprovechando la pandemia, de renovación de calderas y de muchísimas de sus instalaciones para que ahorita esté al 100%, ya está al 100%, ya están ahí los equipos representativos, pero ahora eh, ya queremos que nos visite toda la, la comunidad. Este universo de los 520 mil eh, metros cuadrados de ciudad universitaria eh, es eh, con sus 140 instalaciones eh, en todos los campos universitarios, FES, ENES, eh, institutos, eh, los, los, los campi foráneos, ¿no? en eh, Mérida, en Morelia, por supuesto, en Querétaro, todos los campus de la universidad, en total tenemos 547 instalaciones deportivas es impresionante la infraestructura de eh, la universidad, no la tiene por supuesto ninguna otra universidad de nuestro país, eh, ni creo que de muchísimos países, en, en materia del alcance que podemos eh, eh, brindar instalaciones para la práctica del, del deporte. ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo trabaja el deporte universitario en, en, en su organización? Eh, digamos que, que este derecho humano fundamental de la práctica del deporte o de obtener o de conseguir una cultura física tiene distintos ámbitos de intervención. Eh, digamos, en un, en un aspecto basal está la activación física, ¿no? El que, el que nos movamos, el que eh, elevemos nuestra frecuencia cardíaca practicando caminata o brincos o cualquier otra activación física que podamos hacer eh, de un, un, un tanto más lúdica, recreativa, que es muy importante para nosotros y es lo que nos interesa mucho llegar a la comunidad universitaria para que nos movamos, para que tengamos esta activación física en una escala eh, más adelante, ya que tenemos esta activación física y que, que nos empieza a gustar algún deporte en específico, está el deporte formativo. En el deporte formativo eh, ya empezamos a practicar eh, el deporte de una manera eh, más consuetudinaria, formal, establecida, ¿no? Ya vamos a entrenar o nos reunimos con nuestros amigos para, para entrenar o para estar en algún torneo de algún... Eh, deporte como fútbol, baloncesto voleibol eh, ya seguimos reglas no en el deporte lúdico recreativo no hay reglas eh, en el deporte formativo sí y ya entonces estamos más involucrados en la práctica de un deporte para pasar en su momento a la cúspide de, de, de la práctica deportiva que es el deporte representativo el deporte de alto rendimiento como se le conoce eh, para nosotros es el deporte representativo en la, en la universidad, eh, eh, para quienes los, de, deportes, los alumnos atletas de alto rendimiento nos representan en juegos contra otras universidades o contra otras entidades federativas o en competencias internacionales, por supuesto. En deporte representativo, entonces, tenemos re, este, alumnos que nos representan en 87 disciplinas deportivas, que es lo que tiene la universidad, lo que les comentaba. Hemos ido eh, en los últimos eh, siete años, seis años y medio, hemos pasamos de tener cuarenta y tantas disciplinas deportivas a ochenta y siete. Hemos ido impulsando la práctica de nuevas disciplinas eh, deportivas, como lo comentaba, ¿no? Eh, por supuesto, el, el deporte eh, eh, paralímpico, nuestros paratletas, es importantísimo en aspectos eh, de inclusión. Y de, y de promoción y fomento y establecimiento de una mayor socialización de, de, de nuestros alumnos con alguna discapacidad. Pero pues, lo igual aquí vemos imágenes de deportes olímpicos como gimnasia, esgrima, eh, luchas, eh, eh, judo, tiro con arco, béisbol o en nuestro deporte insignia nacional que, char, es, que es charrería, charrería. Eh, es una de las disciplinas que incorporamos recientemente, bueno, hace eh, ya como cuatro años, y nos llamó muchísimo la atención eh, eh, y nos costó mucho también que nos reconociera la federación. De hecho, hasta, hasta este año, ya después de muchas luchas eh, eh, y negociaciones, logramos que la Federación Mexicana de Charrería nos reconociera como entidad deportiva, como lo somos para todas las demás federaciones. Pero lo interesante de la, de la charrería, además de ser el, el deporte eh, de nuestra cultura nacional, eh, y que es hermoso, y nuestros charros, como los vemos en la imagen, este, y nuestras. Eh, ¡Ay! ¿Cómo se me fue ahorita el nombre de, de, las, de, de, de las mujeres? Hoy sí. Perdón, pero mi, mi, mi, mi Alzheimer, mi alemán me está ocupando hoy, pero ahorita también me, me acuerdo, con vestidos de los colores azul y oro, pues es maravilloso en la, en la charrería. Pero lo que les comentaba que nos llamaba muchísimo la atención es que eh, eh, la intención de charros en nuestro país, no solo en la ciudad, en nuestro país, por formar parte de la Asociación de Charrería de la UNAM fue enorme y tuvimos un ingreso tan grande que eh, eh, nos convertimos en la asociación de charro más grande del país tan solo por abajo de que la de Jalisco entonces este, pues por eso todas las asociaciones de, de charrería de los diversos estados estaban muy celosos con que nosotros entráramos porque ha sido enorme esta este impulso por ejemplo otro deporte, el deporte insignia estudiantil de nuestra casa de, estudi de estudios y como lo veíamos por todo lo que nos ha otorgado pues es el, el fútbol americano que este año, como les comentaba, cumplimos 95 años y somos el equipo en nuestro país con mayor número de campeonatos nacionales que, que tenemos 39 y que esperamos que este año, que son nuestros 95 años, pues lleguemos al campeonato 40. En nuestro deporte, nuestros alumnos deportistas representativos eh, son cerca de 2.800 que representan a la UNAM. Hay alumnos que representan a sus entidades académicas como Facultad de Derecho, Química, Veterinaria, pero los que representan a la universidad en este universo de 87 disciplinas universitarias eh, de, deportivas son eh, cerca de 2.800 alumnos eh, deportistas representativos. Luego en esta parte formativa que les comentaba una parte más de Cultura Física, realizamos los juegos universitarios que son entre entidades académicas de la, de la universidad, eh, tanto a nivel eh, bachillerato, incluido por supuesto la iniciación universitaria, como a nivel licenciatura y posgrado. ¿no? Y, y, el, y el propósito es, bueno, pues fomentar la práctica de algún deporte eh, entre las comunidades de las diversas entidades académicas eh, y eh, nos sirve también... De, de scouting, de semillero para detectar a los talentos que vamos absorbiendo al, al, en estos juegos, al scoutar, viéndolos para llevárnoslos a que nos representen en eh, los, los en, en el deporte representativo ya universitario. Tenemos también eh, algo que, que era muy importante para nosotros crear que fue, que se estableció con el apoyo del doctor eh, Enrique Graue, de nuestro señor rector, desde 2017, de manera histórica, se se incluyó el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de Luna. Y esto fue muy importante porque eh, muchos alumnos universitarios, eh, como lo fuimos muchos de nosotros, seguramente, eh, eh, al, cuando estamos estudiando, pues también necesitamos recursos y trabajamos, ¿no? Pero un alumno deportista representativo, no tiene esta oportunidad de trabajar y de allegarse a algunos recursos en virtud del tiempo que dedican, ¿no? Si están para la parte docente, eh, significando unas cuatro o seis horas diarias, eh, ocho horas diarias a veces, ¿no? De tareas, trabajos, clases, y además tienen que meterle por lo menos cuatro horas, o seis horas, o ocho horas al entrenamiento según etapas de competencia, bueno, pues es un, es un esfuerzo que queríamos reconocer porque además le entregan cuerpo y alma a la universidad para representarnos y darnos eh, orgullos y, y, y emociones en, en, los, en los torneos o competencias que nos, que nos representan, entonces fue muy importante y es algo a lo que tienen acceso los eh, alumnos deportistas representativos, sin dejar de lado el aspecto por supuesto docente que es el más importante, tienen los alumnos beneficiarios de esta beca y, y en realidad los que nos representan tienen que ser alumnos regulares con avance académico y con eh, cierto eh, promedio eh, para que puedan ser beneficiarios de este eh, programa. Es decir, lo más importante como siempre para la universidad seguirá siendo eh, la formación de eh, la carga docente de sus alumnos. En cultura física, en esta parte de acceso, de, de activación de deporte lúdico-recreativo, tenemos muchos programas al alcance de toda nuestra comunidad eh, eh, universitaria, alumnos académicos, eh, administrativos, exalumnos, etc. Tenemos programas de activación física como el PumaFit, como los gimnasios al aire libre que hemos establecido en muchas, en muchas entidades académicas, programas en línea de gimnasia estática. Eh, hacemos también muchas carreras, eh, carreras muy padres. Eh, la próxima grande que tenemos es la, el famoso Pumatón, eh, que tiene salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario, lo cual es pues, muy bello. Lo, de igual forma, carrera nocturna, los programas vacacionales que tenemos ahorita, tenemos acondicionamiento eh, físico general, pero también acuático y rítmico. Eh, tenemos deportecas y tenemos eh, un programa que se llama Deporte Universitario en tu plantel, que vamos a hacer activaciones a todas las entidades académicas para sembrar esa semilla de la cultura física y que eh, nuestra comunidad eh, se mueva y se vaya interesando por la práctica de un deporte. También eh, ten, tenemos programas de extensión, porque en realidad en el deporte universitario si ampliamos eh, eh, muchos de nuestros servicios a la población en general, en específico como intención de, de formular un semillero, eh, tenemos programas de extensión, de extensión en, en, en diversas disciplinas, alrededor de 15, aquí están señaladas algunas, para niños entre 4 y 15 años eh, de, de, de personas de la población de, de, de mexicanos. Eh, eh, en general, esto es abierto a la población en general y también eh, incidimos en estos aspectos de inclusión como les señalaba con nuestra asociación de deporte eh, adaptado eh, eh, tenemos eh, programas eh, que ya invitaremos por supuesto al, al programa universitario de derechos humanos a que nos acompañen en esta eh, tenemos un programa de género y deporte. Nos eh, encantará, estimado Alejandro. Sí, sí, es, es, es, este está muy interesante y ha pegado muy bien, es los viernes a las 19 horas, ahí eh, les daré guerra para ver eh, cuándo podrían tener una, una intervención en cualquiera de los temas y programas, pero este es muy, nos interesa mucho esta perspectiva de género y sobre todo lo que lo que ustedes han trabajado que ha sido muy importante para la para la universidad. En bueno, si estás de acuerdo, hay que sigan en el, el, el, en, en el enlace, ¿sale? Sí, perfecto, ¿sale? con Rubén lo vemos. Luego, obviamente, para la activación física de la tercera edad, tenemos este, programas específicos para la práctica del deporte de, de las personas de, eh, de la tercera edad, eh, porque es muy importante el, el seguir activándonos en todo momento, ¿no? La pandemia nos trajo muchísimos problemas. Eh, ahorita estamos muy contentos todos porque nos hemos, nos hemos visto. Seguramente nos veremos allí en la, en la facultad, jefe. Este, Pero, pero también trajo al, algunas cuestiones que para nosotros nos agarró ese 20 de marzo del 2020 con los dedos en la puerta, pero no nos detuvimos como no se detuvo la universidad y al lunes siguiente ya estábamos... Eh, de una forma muy rudimentaria, primero, pero después eh, haciendo toda una plataforma en línea, actualmente ya tenemos con dos sets de grabación, con una eh, calidad de transmisión muy importante, este, que han llegado eh, con números muy importantes de impacto, eh, tanto en la parte de activación física como en las complementarias eh, de seguimiento médico o psicológico, o cursos eh, que ya eh, están. Esta posibilidad de la de la distancia nos ha otorgado la posibilidad, por ejemplo, de que ya hemos tenido alumnos el año pasado de 22 países, no en nuestros cursos y diplomados. Entonces, bueno, ha sido también fue importante este esta esta pila de la pandemia de, de, re, de activarnos en en casa para uh, para generar nuevos contenidos y este esfuerzo eh ha llegado a la suma de, de cerca de 40 millones de visualizaciones y por ahí de 26 millones de personas participando en vivo en estos, en estos programas en línea que damos desde el inicio de la, de la pandemia. Eh, acabamos de lanzar y, y, y en cualquiera de sus eh, teléfonos móviles lo pueden bajar porque está tanto para Android como para para eh, para iOS, para Apple, para iPhone, el, el, una aplicación de Portunam para que nos permita medir distancia, tiempo, quema calórica, masa corporal, pero también nos, nos permite eh, inscribirnos a las carreras, dar seguimiento eh, a las carreras o también nos, nos refiere a, a, a toda la gama de, de las clases que ya tenemos no solo las pasamos en vivo, sino obviamente ya las tenemos eh, eh, todo en un, en un esfuerzo digital que también se llama Descarga Deporte, unam donde pueden buscar la clase de la, de la disciplina deportiva que les interese eh, y, y, a, y practicarla cuando no tenemos oportunidad de ir con un entrenador o a un gimnasio en específico. Este ya está eh, en, en línea, digamos, en las en las eh, cuentas de, de descarga de, de aplicaciones de sus de, de Android o de iOS, eh, pueden ya bajar esta aplicación de Deporte Unam, los invitamos por supuesto a que la descaden, a que la prueben, a que nos hagan comentarios por supuesto para irla mejorando y, y además tiene ahí recompensas de, de cuando vamos venciendo nuestras propias metas, pues ganamos un Puma bronce, un Puma plata, un Puma oro, ¿no? Entonces también los los invitamos. Ya estamos eh, casi también eh, muy interesante esta dependencia universitaria. Tiene un, un centro de estudios eh, del deporte con un con una eh, alcance académico interesante. Eh, eh, impartimos diplomados, cursos, talleres, conferencias, seminarios en, en la materia eh, con una matrícula, por ejemplo, el año pasado, que fue muy importante. En, en, en forma híbrida, presencial y virtual, de 5.236 alumnos que tuvimos el año pasado. Eh, eh, somos certificadores eh, a la par que con de entrenadores deportivos a, a través de este centro de, de estudios del deporte y eh, eh, también hemos trabajado ahí una maestría con la Facultad de Contaduría de Administración sobre Administración del Deporte y estamos muy avanzados con una maestría en Psicología del Deporte con la Facultad de, de Psicología. Entonces, en la parte de, de docente del, del deporte, eh, el Centro de Estudios del Deporte siempre ha sido un referente nacional para la profesionalización de nuestros entrenadores o para el conocimiento de la, de la práctica del, de, del deporte. También eh, creamos... En 2017, igual forma, un centro de capacitación en jueceo pues, y arbitraje deportivo, esto con, con el objetivo de la formación integral de nuestros alumnos de cualquier carrera, eh, y no solo de nuestros atletas, pero de los alumnos de cualquier carrera, sí, por supuesto, nuestros atletas, que conozcan las reglas y que puedan tener la posibilidad de, de juecear y arbitrar. Porque además de, de completar esta formación integral, eh, les ha permitido a muchos de ellos de... Eh, poder ser contratados para arbitrar un, un partido de fútbol o, o algo en lo que se hayan capacitado y generarse algunos, algunos recursos. Eh, tenemos un área muy importante también que es eh, medicina del, del deporte, donde tenemos una clínica, una clínica central con excelentes servicios y cuatro clínicas periféricas donde hacemos evaluaciones morfofusionales que son tan importantes como que los equipos de, de la Liga MX vienen aquí a hacerse sus estudios con nosotros, con equipamiento que hemos podido eh, instrumentar de, de primera, pero de igual forma damos consultas médicas, odontológicas, clínicas de control de peso y nutrición, eh, por supuesto la rehabilitación cuando hay una lesión deportiva, el acompañamiento de la psicología del deporte, sobre todo en tiempo de pandemia, a nuestros deportistas, el impacto de no practicar de la misma forma el deporte y de no competir, el impacto psicológico en su acompañamiento fue muy importante el que hubiéramos establecido un grupo de intervención en psicología del, del deporte en casi todas las disciplinas y por supuesto la cobertura de los eventos deportivos para en caso de lesiones o prevención de, de lesiones y también programas en línea como lo que hemos dicho, programas en línea para la rehabilitación pulmonar, para eh, post-COVID, de nutrición. Eh, eh, tenemos un programa eh, con un gran auge de, que es un, un consultorio médico deportivo y estos eh, programas de intervención también de psicología eh, del deporte. Eh, y creo que eh, me extendí mucho, una gran disculpa, eh, jefe, si ya, si ya sabes cómo soy, me hubieras dicho 10 minutos, Rubén, me hubieras cortado ahí, pero muchísimas, muchísimas gracias por su atención, espero que, que, que, que practiquen deporte, eh, que nos acompañen y estoy a sus órdenes para cualquier eh, duda que, que tengan. Muchas gracias, Alejandro, muy, muy completa la exposición, es impresionante. Eh, conocer toda la infraestructura que tiene la UNAM en materia de deporte y todo lo que la UNAM ofrece a su comunidad, como señalaba tanto alumnas, alumnos, personal docente, administrativo. Y bueno, me parece que este conversatorio pues es al mismo tiempo una gran invitación a que todas y todos practiquemos el deporte en alguno de, sus, de los distintos niveles que tú nos señalabas. Entonces, si nos permites ahora, habrá dentro de los... Eh, compañeras, compañeros que nos acompañan, eh, tenemos algunas, eh, eh, la solicitud de algunas intervenciones a efecto de que puedan plantear eh, dudas, puedan intentar eh, plantear alguna, alguna inquietud, algo que haya quedado, que consideren que quedó en el tintero y que pueda desarrollarse. Y bueno, eh, tengo en primer lugar la solicitud de una compañera. Mi compañera que es Esther García, eh, es incluso, decía ella ahorita en el chat de la, de la, de la, de la que estamos teniendo, ella aparece en una de las fotos que tú pusiste eh, con unas medallas colgadas en lucha olímpica. Entonces, eh, eh, tendríamos eh, entonces el gusto de que Esther nos haga sus planteamientos. Esther, por favor, si eres tan amable. Me permiten yo brevemente despedirme, Alejandro. Muchas gracias nuevamente. Me despido y dejo a, a las y los jóvenes eh, con las preguntas. Gracias. Gracias, Luis Raúl. Abrazo. Igual. Muchas y el gusto gracias. De, de escuchar a Esther, que además es compañera alumna de la facultad y, y consejera universitaria. Ay. Qué gusto saber que anda por aquí, Esther. Excelente. Me despido. Bye. Gracias. Gracias, eh, coordinador. Bueno, eh, Esther. No sé, ¿estará? ¿Se nos habrá desconectado? Ya no. Bueno, mira, ya no la veo. Vamos a ver si mientras puede reconectarse alguna cosa. Decía también que tenía un poco de problemas con sus datos. Pero entonces, si me permites, le daríamos la palabra a Rosaura Luna. Es una aspirante a maestría dentro de la Facultad de Derecho. De Rosaura, por favor, si eres tan amable. Y bueno, pues muchas gracias, maestro. Y bueno, también en primer lugar, felicitarlo, maestro Alejandro, una cátedra excepcional. La verdad es que me permito felicitarlo. Pero tengo tres dudas: o sea, en toda su exposición me surgieron tres dudas que me permito apuntar. La primera es ¿qué características debe de reunir un deporte para que forme parte de una federación? Eh, la segunda, ¿quién solicita la incorporación de un deporte a una federación? Y la tercera, ¿la aplicación del deporte una, es en, para el público en general o nada más para la comunidad universitaria? Eh, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Rosana por los comentarios. Este, bueno, voy de, de atrás para adelante, eh, como dice otra querida amiga, eh, la aplicación es para todos y es gratuita. Entonces, cualquier persona en el mundo puede bajar. Bueno, creo que ahorita estamos en 75 países o algo así con las disposiciones que va poniendo Android o, o iOS en sus plataformas, pero es para todos y gratuita. Eh, y y el, el caso del... De, es un poco, más bien, al revés, hay un deporte, se practica un deporte, una disciplina deportiva, eh, y se va organizando, se va conformando una, una asociación, una federación, primero pues, de forma informal seguramente, después eh, se conformará en una asociación, como en el caso que les platicaba de Ultimate, ya está el deporte, está el, depor el, el juego de frisbee con sus reglas, se conformó la asociación en la universidad, y luego con el impulso de la, de, de la conformación de las asociaciones de Ultimate en varios estados, logramos crear la federación que reconociera la, la CONAD. Entonces, más bien es en la práctica de un deporte eh, eh, se conforma la, la federación. También, eh, en, en este caso, en un, una, una federación puede tener varias disciplinas deportivas. Por ejemplo, nosotros tenemos 87 disciplinas pero, sin, pero tan solo o solo 51 asociaciones deportivas, porque una disciplina deportiva, eh, porque una asociación o una federación de, eh, de un deporte puede tener varias disciplinas, ejemplo, la natación, la, la federación, inclusive la, la, la internacional, la mexicana de natación y nuestra asociación de, de natación universitaria, eh, eh, eh, abarca a la natación, a la a clavados, a polo acuático, a, a aguas abiertas y natación artística, lo que antes era nado sincronizado, que ahora se llama natación artística. Entonces, una federación puede tener varios, varios eh, deportes. Pero el, el hecho es, la práctica de un deporte ya instrumentado con reglas, se agrupa, se asocia y va conformándose en varias entidades federativas y después ya se conforma la federación ok maestro muchas gracias entonces debería de entender que para que inicialmente pueda este, ver la cuestión de un deporte únicamente tiene que estar relacionada con la activación física como tal y posteriormente ya ir generando la cuestión de, la, bueno, de este tipo de asociaciones para poder llegar a ser, estar en una federación Así es, claro, muchas de estas disciplinas pues tienen este, es decenas y de años de practicarse, ¿no? Entonces ya el trabajo es mucho más amplio este, que, que algunos deportes que se van involucrando eh, día con día, por ejemplo, hace unos días recibí la propuesta de un nuevo deporte que está muy interesante que se llama Picket Ball eh, que es una mezcla de badminton, tenis y no sé qué más, está muy interesante porque no necesitamos más que una red y en un espacio, eh, una plancha de cemento que tenemos en cualquier facultad o escuela, eh, se pone la red y tiene algunas reglas, son unas paletas tipo raqueta con unas pelotas, eso sí, muy especiales porque su rebote es corto y eso hace que no eh, salgan muy lejos y entonces podamos tener un espacio corto, estar activándonos físicamente con regla, reglas muy divertidas, ¿no? La verdad es que lo jugué tantito y, y es muy divertido con una gran activación física y ese, por ejemplo, pues no tiene ni asociación, ni federación, ni nada, pero ya se practica, hay reglas y seguramente si se va inundando en la práctica de esto en varias entidades federativas, pues seguramente algún día tengan una federación, ¿no? Ok. Ok, le agradezco mucho eh, su, este, su respuestas. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, gracias maestro. Profesor. Muchas gracias, eh, don Alejandro. Me parece que Esther ahora sí ya pudo ingresar de nueva cuenta. Entonces, Esther, si ¿sí eres tan amable. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Me escucha? Muy bien, Esther, qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Aquí, este... Saludándole, pude ver su presentación, por ahí salí en una imagen chiquita de las personas de equipos representativos, muchas gracias. Yo la verdad solamente quiero confirmar todo lo que ha dicho aquí el maestro Alejandro, porque, o sea, yo inicié desde representando a la facultad de Derecho, ¿no? En los juegos que hacen interfacultades, eh, pues ya de ahí, pues, talento, disciplina, no sé qué haya sido, pero pues empecé a competir después a, representando a nuestra universidad teniendo la oportunidad de ir a, a, a dos universidades, a tres universidades y dos Juegos Olimpiadas Nacionales. Entonces, yo hace algunos años, pues jamás me habría imaginado viajar, o sea, yo viajé en avión por primera vez gracias al deporte universitario, o sea, siempre lo digo muy, muy en alto, la beca de equipos deportistas, de, la beca de equipos representativos igual ayudó que yo, pues, pudiera generar... Mmm, eh, pues de ahí algunos gastos para el deporte, para la escuela y el hecho de quizás no trabajar en ese momento pero sí eh, solventar gastos y es algo que siempre parece ser que sus datos están un poco inestables pero bueno muchas gracias a Esther Efectivamente, alumna de la Facultad de Derecho, consejera universitaria y además eh, representante de la Facultad de Universidad en, en lucha olímpica. Eh, además, una muy buena alumna. Muchas gracias. Eh, Minerva nos hace un comentario que en el chat respecto de la importancia de esta plática. Y bueno, eh, si, si gusta Minerva, que nos lo no pueda eh, comentar directamente, si eres tan amable. ¿Ay, escucha? Sí, sí, lo escuchamos Ay, perfecto. Eh, bueno, eh, yo quiero agradecerle también por darse el tiempo de platicarnos este tema. A mí no lo conocía mucho, sin embargo, me parece que sí es muy importante. Eh, creo que hasta cierto punto está normalizado o se ve pues sin mucha historia porque es pues aparentemente un tema normal, un tema cotidiano. Sin embargo, creo que sí es importante pues resaltar justamente que se encuentra regulado en el derecho y justamente esto, ¿no? Es un derecho que todos tenemos y la UNAM lo hace respetar. Eh, también quiero pues hacer la, la anotación que el apoyo justamente que se le da a los estudiantes que realizan deporte a través del programa de becas de alumnos representativos, me parece que se llama. Yo creo que es un gran incentivo para los alumnos porque al final de cuentas se sienten apoyados eh, sienten que efectivamente su esfuerzo no simplemente es de ah paso cinco u ocho horas como usted comentaba eh, entrenando esforzándome, dando lo mejor de mí y entonces yo creo que todo suma y todo es importante muchas gracias Muchísimas gracias, Minerva, por los comentarios. Este Sí, hay, es, un, es el ejercicio de un derecho que tenemos que hacer valer y que la universidad se preocupa por el cumplimiento eh, del mismo. Y por eso les comentaba la importancia de que la Unión forme parte del, del Sistema Nacional del Deporte, porque ahí también insistimos en el cumplimiento de, de, este, de este, el, del acceso de este derecho fundamental a la práctica del deporte. Creo que ya anda por ahí otra vez este... Rubén. Sí, ya vi que está de nueva cuenta. Bueno, entonces, pues, se este reanudamos contigo, si eres tan amable. Perdón, maestro Rubén, maestro Alejandro, eh, me entró una llamada y di colgar por equivocación, pero bueno, ya para ir a mi pregunta, pues agradecerle de todo corazón, maestro Alejandro, por la excelente administración que ha tenido la dirección general del deporte, porque yo soy un caso así de éxito, que sé que se puede replicar en muchas compañeras y compañeros, a mí el deporte pues como ya se lo he compartido me cambió la vida me dio otra visión me permitió viajar y qué importante que pues se siga replicando en ahorita pues las nuevas generaciones eh, desde las prepas universidad y que sobre todo da la oportunidad igual de viajar a nivel internacional representando a nuestra universidad es hermoso yo yo siempre voy a estar muy agradecida con usted con el deporte universitario y con nuestra universidad y bueno dicho lo anterior y agradeciéndole enormemente eh, quisiera yo preguntarle, eh, ¿cómo hacer? Ahora sí que hay, hay todo, ¿no? Ahorita escuchaba más de 520 mil metros cuadrados de pura infraestructura, o sea, tenemos instalaciones de primer nivel, hay apoyo, porque sí lo hay pero ¿cómo lograr que más eh, alumnado, que más estudiantes, y también, por ejemplo, yo sé que todas estas instalaciones son para trabajadores, trabajadoras, o sea, creo que toda la comunidad puede acceder, si no estoy un poco en el malentendido, y ¿cómo lograr hacer pues que más comunidad universitaria pueda acceder a los servicios, bueno, al, al deporte en general, ya sea eh, recreativo, ya sea representativo, pues qué mejor?, porque yo he tratado de promover, etcétera, y a veces es complicado, o sea, es complicado eh, porque es una disciplina y pues, la disciplina implica a veces muchos sacrificios, pero pues yo quisiera, yo quisiera que más comunidad se acercara a usted en ese aspecto, que, qué dificultades ha observado o cómo, qué acciones han llevado a cabo, porque pues, me gustaría igual replicarla, no sé, en el municipio o en, otros, en otras partes, es todo nuestro. Muchísimas gracias Esther eh, por muchas cosas, por representarnos, por darnos muchas alegrías con las medallas eh, y porque siempre eh, tu voz como representante estudiantil en el Consejo Universitario es muy importante para eh, reiterar la, eh, valga la redundancia, importancia del deporte. ¿no? Entonces muchísimas gracias por todo el esfuerzo que, que haces. Yo no sé cómo te da tiempo de hacer todo lo que haces Esther, pero, pero muchas, muchas gracias. Y sí, efectivamente, es, es muy complicado ese inicio de la práctica. Es lo que les, les comentaba. Por eso lo basal tiene que ser muy lúdico, muy recreativo, muy amigable, como para ese primer encuentro, que no sea, que no sea eh, un encuentro obli obligatorio, por supuesto, porque nunca funciona, que no sea un encuentro en donde se lastimen por estar brincando de más, o en alguna cuestión, ten, tiene que ser muy cuidadoso ese primer encuentro, eh, eh, por eso hacemos esas visitas a los planteles eh, para ir promocionando y, ve, oye, ven, acércate, y a lo mejor les ponemos un inflable que asemeja un juego de fútbol, que no es un juego de fútbol, pero como es muy lúdico, se empieza a interesar y luego dice, ah, bueno, pues sí, quiero ahora practicar fútbol, ¿no? Y ahí es cuando entramos con la difusión, que como dices, es lo más importante, nosotros... Eh, eh, todo el tiempo lo, nuestra mayor preocupación es de dar la mayor difusión que se pueda a, a esto a esto que tienen en sus manos los alumnos los académicos y los administrativos de en, en pro de su salud en, practicando un deporte y, y una gran muestra y agradecimiento es también por ejemplo este esta charla de hoy este el que el programa universitario de derechos humanos nos dé la oportunidad de, en este importante espacio, hablar un, un poco de lo, que, de lo que hacemos, seguramente aquí va a haber un par de personas que se va a acercar al deporte universitario después de esta charla, por lo menos, y ya ganamos. Entonces, no hay esfuerzo pequeño, cualquiera de discusión va a ser muy importante este, eh, en, todos, en todos lados que, que vayamos promoviendo esta, esta cultura, es nuestro, nuestro mayor interés. Eh, entonces, bueno, pues es más bien Sumarnos todos y, y, y pedirles el apoyo de esta difusión y acercamiento, ¿no? Tú, tú puedes dar charlas muy padres de lo que significa y los valores que tiene en las luchas asociadas, ¿no? Y lo que ha significado, eh, pero otros deportes que están ahí junto a ti, como el judo, el, el Himalama o el Kendo, ¿no? Entonces es, es muy interesante lo que podemos, o, o, o vente algunos alumnos, en fin, podemos hacer muchas, muchas cosas pero hay que, hay que estar eh, se, eh, diciéndole a, a las personas vamos, aquí está y, y a veces sí como que atrayéndolas un poquito más porque ese arranque es complicado ¿no? Ese primer acercamiento siempre es complicado, por eso lo hacemos de la manera más lúdica recreativa que podemos Muchas gracias don Alejandro, tenemos en gracias Esther tenemos en la página de la transmisión algunas preguntas también, si me permites. Bueno, primero nos dice Augusto López que son charras escaramuzas, aparte, en aquella parte, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos mucho a Augusto y además a todas las personas que nos siguen por las redes del programa universitario, mil gracias por estar en esta sesión acompañándonos. Luego, más adelante, nos pregunta también Augusto, si la alberca olímpica puede ser usada por no estudiantes o por ex estudiantes. Y finalmente también nos preguntan si la UNAM cuenta con una asociación de arbitraje. Son las que tenemos en este momento en, en nuestra página. Muchas, muchas gracias. Este, gracias, Escaramuzas. Yo, yo no sé cómo, cómo se me fue, y además acabo de ver un cartel en donde estábamos promoviendo que se acerquen a a nuestro a nuestro club de Escaramuzas para para tomar clases de eso y se me fue el nombre. Muchísimas gracias. La, el uso de la alberca olímpica ahorita sí está reservado a, a, a comunidad universitaria, eh, sin incluir exalumnos, por el problema del, del espacio. No nos va a dar para todas las personas que quisieran estar en, en, en externos, que quisieran ir al la al alberca olímpica. Hay algunos programas como, por ejemplo, eh, los programas de buceo eh, que somos eh, de las mejores instituciones donde se puede hacer la práctica aprender buceo porque nuestro nuestras nuestras clases teóricas y, y las inmersiones de práctica en alberca son las mejores que, que existen de verdad en nuestro en nuestro país y con el reconocimiento además académico de la universidad no entonces si sí hay algunos programas para el uso del alberca para personas externas pero en general es para los universitarios, en donde les invitamos, les digo que a partir del próximo lunes ya estarán abiertos en la, en, en la red Puma eh, el trámite de la credencial, que tiene ciertos requisitos precisamente por las condiciones sanitarias de la alberca. Y además también la pandemia nos complicó un poco que tenemos que guardar ciertas distancias, entonces el uso, el uso va a ser complejo. no Yo les, les decía en cuanto a las instalaciones universitarias, suena muchísimo, 520 mil metros cuadrados. Pero fíjense, casi, casi todos esos 520 mil metros cuadrados, menos, un poco menos, estaban desde que se inauguró Ciudad Universitaria en, en 54 las clases, ¿no? Porque el Estadio Olímpico cumple 70 años este año, maravilloso. El 20 de noviembre cumple 70 años el Estadio Olímpico Universitario, que fue lo primero que se inauguró en Ciudad Universitaria. En ese, en, en, en ese 1954 pues eran unas instalaciones deportivas así ni soñadas por nadie en cantidad y calidad, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, la matrícula de la universidad en los 50 era de alrededor de 30.000 mil alumnos. Este, pues tenemos 370.000 mil alumnos para este periodo. Entonces, ya nos complica porque son realmente lo mismo. Ya, yo le decía al señor rector algún día, en un segundo piso de, de canchas. <risa> este, porque la, la programación y la planeación este, para que todas las facultades puedan entrenar sus equipos y los representativos y el, el, el, los trabajadores administrativos, en fin, es una planeación muy, muy compleja que nos encantaría tener más posibilidades, porque a veces hasta nos dicen Oye, es que ese campo no lo estás usando ahorita, podríamos haberlo estado usando. No, es que en ese momento necesito que el campo descanse por lo menos estas horas, porque si no, el campo desaparece en dos semanas en su pasto, ¿no? Entonces, es muy complejo y, y, y la mayor parte de los recursos de la universidad se, se deben a, a sus alumnos en primer lugar y luego a sus académicos y administrativos y sí tenemos algunos programas para... Para externos, por supuesto, ¿no? en muchas disciplinas, eh, eh, como lo decía, para, tanto para niños, que nos interesa mucho, como semillero, como en algunos casos, algunos másters en esgrima, en tiro con arco y eso, si sí hay, sí hay clases para, para externos. Pero en general, desafortunadamente, las instalaciones las ocupamos al 100 por los universitarios. Muchas gracias, eh. La otra pregunta que teníamos de Augusto es si la UNAM cuenta con una asociación de arbitraje. Sí, perdón, como asociación, eh, no, no, tenemos este centro de capacitación en, en juez y arbitraje deportivo, eh, pero como asociación, no, más bien los cursos que damos son, eh, este centro da un curso con la Federación de Gimnasia y bueno, certificamos a, a jueces de gimnasia, ¿no? Y así sucesivamente, pero aún no tenemos asociación de arbitraje. Muchas gracias. Y tenemos también la solicitud de participación de Ivonne Pánico. Eh, ella es alumna del posgrado en la Facultad de Derecho. Entonces, eh, Ivonne, si ¿sí eres tan amable. Muchas gracias. Pues, antes que nada, pues nuevamente felicitarlo por excelente, tan excelente eh, plática. Eh, y gracias, maestro, por la invitación también. Eh, quisiera yo comentar o puntualizar sobre eh, el, el deporte como un derecho humano. Yo cuando vi el anuncio, pues sí me surge esta duda, bueno, ¿y, y el deporte es un derecho humano? Pues creo que, que sin lugar a dudas, ¿no? Creo que eh, el deporte contribuye mucho en esta parte de, de eh, expandir la, la, la, potencial, la potencialidad de cada ser humano, ¿no? Esa, ese ímpetu de hacer, de desarrollarse, de, de crecer, y, y lo comentaba también Esther en su experiencia, creo que este... Pues este es como la, la importancia del trabajo que se está haciendo desde el deporte en la universidad y, y sobre todo, pues no perder de vista que, pues sí debemos de seguir con esta difusión porque creo que eh, cada una de las personas que pudieran conocer estos programas y esta opción, ¿no? De, de desarrollarse, pues justamente contribuye a esa promoción de derechos humanos que busca la universidad y pues este es un ejercicio, ¿no? Este, este del programa es un ejercicio para ello. Entonces, pues, pues, me encantó y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón. de verdad. Nos, nos impulsan tus palabras. Sí, muchas gracias. Pues, me, no sé si tengamos alguna otra eh, participación o pregunta. Sí, perdón, tengo aquí a Verónica y a Mayra. Eh, Verónica, empezamos contigo, si eres tan amable. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Igual un agradecimiento por el espacio y por toda la información porque de verdad hay mucho que de verdad no, o sea, no sabemos, ¿no? Y hasta como propias estudiantes de, de la universidad y de todo lo que nos ofrece. O sea, creo que es más también eso como nosotros ampliar este, este conocimiento esta información de qué, qué, hasta qué deportes podemos practicar no es también muy importante y más ahorita con el contexto de la pandemia. Yo, por ejemplo, pues sí dejé de hacer ejercicio en su totalidad. Y es difícil retomarlo, o sea, también creo que es esta, este, es importante esta motivación y nosotros y nosotros volver a tener como tener disciplina justamente disciplina justamente voy ay, voy a volver a hacer ejercicio porque pues no, sé no, sé, no, no, no, no, no, no, no, no, nuestros espacios concurrentes para poder practicarlo. Y desde casa, pues es también muy cómodo decir, bueno, empiezo mañana, no, no, sé. no, no, no, no, no, no, no, no, no, motivación de cuando sales y lo practicas y entonces creo que sí es muy oportuno también hablarlo ya en estos momentos que empezamos a retomar y empezamos a tener esta normalidad ¿no? de poder salir y de poder practicarlo. Entonces sí creo que es muy, muy importante justamente tenerlo al, al día. Y pues más importante ahorita que como nos mencionaba profesor, eh, que se abren otra vez los espacios en nuestra misma ciudad universitaria. De hecho ya descargué la aplicación de Deporte UNAM para igual este, ahí... Este, meterme también ya y ver que, o sea, que puedo igual practicar y más ahorita que, que sí está otra vez todo reactivándose. Pues ya esa sería mi, mi participación. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Este, pr prueben la aplicación y díganos cómo va. Eh, y sí, es bien difícil retomar el, el ejercicio, pero, pero disciplina, somos universitarios, tenemos esa, esa garra Puma, entonces. Eh, tenemos que lograrlo. Y, y cuando no podemos ir a algún lugar, de verdad, lo que nos enseñó la, la, la pandemia es que eh, hay muchas formas de, de hacerlo. Eh, de veras tengan, eh, a través de la aplicación pueden entrar a Descarga Deporte Unam y hay muchas, muchas cosas que podemos hacer en casa divertidas y muy efectivas para, para la activación física. Muchas gracias. Eh, entonces, eh, tendríamos ahora... Comentario de Mayra, si eres tan amable, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su cátedra. La verdad es que estuvo muy interesante. Eh, muchísimas gracias al profesor por invitarnos a, ahora sí que, a escuchar su plática. Eh, pues yo nada más quería como reiterar, eh, yo el año cuando empezó la pandemia, eh, uno de mis tíos nos hizo como practicar badminton en la calle. Entonces fue así como de, bueno, eh, cuando empezamos a, a, a tener un poquito más de nivel, eh, me dije, ¿por qué no te inscribes en la UNAM? seres de la UNAM? Y yo así como, pues sí. Entonces me acerqué precisamente por eso. Y el año, bueno, este año fui a Ciudad Juárez a representar a la UNAM en badminton. Y es súper bonito porque, de hecho, eh, mi deporte principal, eh, es tenis de mesa. Yo practico tenis de mesa desde los seis años y he tenido muchísimas medallas en Olimpiadas y Nacionales con nadie Pero eso de practicar otro deporte, como que sí te da el amor por el deporte, porque dices, voy a practicar otro porque la unas me brinda las instalaciones y puedo ahora sí que hacer todo el, el deporte que yo quiera, ¿no? Entonces sí es como una invitación a todos los universitarios y universitarias a que ahora sí que si vayan a hacer algún deporte. Ya sea que les guste o sea recreativo o sea solo para mantener la salud bueno muchísimas gracias muchas gracias Mayra ¿y, y el en tenis de mesa representaste a la UNAM no es que eh, en tenis de mesa pues hubo no bueno, no sé si una situación con el entrenador o qué pero yo cuando me acerqué eh, yo soy representante de tenis de mesa en la Ciudad de México entonces él me dijo, pues cámbiate de asociación, y yo así como, es que yo ya estoy en Ciudad de México, entonces nada más solo quería jugar como la universidad, y él me dijo, pues déjame tu contacto y ya yo te, te mando, entonces nunca recibí nada, pero pues ahora sí que el entrenador Omar de Patentón sí me, me dijo, oye, sí, mándame tus papeles, si se puede, y eh, yo así como le mandé mis papeles, mis documentos y me inscribió. Entonces dije, ah, pues qué buena onda, o sea, se me abrió, se me cerró una puerta, pero se me abrió otra y dije, ay, qué, qué padre. Muchas, muchas gracias, qué orgullo que representes a la universidad, qué lástima que no nos has representado, pero sí se puede, sí, efectivamente, sí. para no, no para nacionales con aden, no, porque Sí, no, ya no ya, no, ya no, no tengo la edad para nacionales con aden, pero ojalá que en alguna universidad pueda eh, estar en tenis de mesa. Y si no, pues también en badminton. Sí, además, digo, en los nacionales con nada, porque además luego el cambio de asociación hace el descanso de dos años, y pues la verdad que afecta mucho a los deportistas y lo entendemos. Pero sí podrías haber participado en la universidad. A ver si, a ver si te acercamos con mucho gusto. Este badminton, a mí, aunque no lo crean, mi deporte era baloncesto y badminton, entonces amo el Badminton también. Y, y, y por eso cuando entró a la universidad pues nos encantó sí. están ahí en Seúl, lo malo es que Rubén, solo tenemos un, un espacio cerrado digamos, donde practicamos y, y están ahí, fíjate en el frontón cerrado, eh, entrenan badminton, tenis de mesa eh, básquetbol ba, voleibol y handball en, sí. en, en la duela no porque se requieren condiciones de, de resguardo del aire para tenis de mesa y para badminton sobre todo. Entonces, nos gustaría crecer más, pero también el, ahí es un ejemplo de que a pesar de tener mucha infraestructura, nos falta infraestructura. ¿no? Entonces, pero la universidad sigue, sigue creciendo y es dinámica día con día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, gracias, Mayra. Pues es una buena, además, una buena oportunidad también de hacer eh, un autoanálisis acerca. De lo que todavía tenemos enfrente para seguir trabajando y construyendo esos caminos en la defensa y protección de los derechos humanos. Eh, si hubiera alguna idea, algo que nos quisiera señalar para ir dando por para empezar a cerrar la sesión, Alejandro. Pues nada, de verdad, nuevamente agradecer agradecerte mucho, Rubén, esta invitación, por supuesto, a, a Luis Raúl y a, y a Ismael. Eh, y me da muchísimo gusto haber compartido aquí la mesa con, con, con deportistas representativas que qué honor, yo cada vez que el, los y las veo me siento muy emocionado, entonces de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo porque sé el inmenso esfuerzo que hacen, muchas gracias a nombre de la universidad de todo lo que, de lo que hacen para representarla eh, en el mayor nivel y, y reiterar Rubén, este, la invitación está abierta, por supuesto, eh, en primer lugar al programa ¿no? de Universitario de Derechos Humanos, que, que, sus, que sus académicos, sus integrantes, eh, los vamos a invitar a, a practicar ahí al, algún deporte eh, y, y hacer extensivo esta, esta semilla de, de, de la cultura física, que de verdad el deporte solo nos trae cosas buenas, ¿no? nos, nos inculca valores, nos da salud importantísima, este, eh, tanto física como mental. Hacemos, y, y nos lo dirán nuestras compañeras, a los mejores amigos, son nuestros compañeros de, de equipo o de disciplina. Entonces, la verdad es que el deporte solo es gana-gana y eh, lo que impacta en, en los valores y formación profesional de nuestros alumnos es muy importante. Entonces... Solo eso, que, que, que invitemos a la comunidad, que sigamos invitando a la comunidad a ejercer este fundamental derecho humano que ya afortunadamente eh, estableció eh, nuestra constitución hace no tanto, ¿no? Fueron de las reformas del 2011, pero bueno, ya está reconocido como derecho fundamental en nuestra constitución y que ejerzamos eh, este derecho. Eh, el acceso al, a la cultura física del deporte y que además pues eh, mejoremos nuestra salud y, y usemos las instalaciones que nos brinda la universidad pues muchas gracias te apreciamos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy vamos eh, a, hacemos el compromiso de que vamos a hacer de la eh, de este programa en el estudio de derechos humanos una ventana que nos lleve hacia el deporte vamos a ver ahí las adecuaciones para que quien guste a través de aquí pueda tener información, pueda tener los enlaces, los contactos que sean necesarios. Y vamos a hacer, aceptando tu invitación, pues también nuestro propio acercamiento. Entonces, le, eh, le agradezco a, todos, a todas las alumnas, alumnos que nos acompañaron el día de hoy, al que nos siguió por las redes sociales, que fue a la Universidad de Derechos Humanos, pues sigue en ese trabajo de construir los caminos dentro de la universidad y para los universitarios en la defensa, protección de derechos humanos. Y como podemos ver, pues la universidad está intensamente trabajando para poder darle a su comunidad las mejores condiciones, en este caso, en materia de deporte. El reto todavía es grande, pero pues estamos trabajando en el, la universidad, seguramente seguiremos te teniendo grandes, grandes logros en la materia. Muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen el próximo el próximo segundo viernes de mes nuestra siguiente sesión. Estén muy bien, a nombre del programa, hasta luego. cuídense mucho. Muchas gracias, abrazo, Puma, para todas y todos. suerte el sábado. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias hasta luego. Hasta luego. Me dio gusto saludarlos, maestros. Igual, y Gracias, Rubén, abrazo fuerte.